...muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Onda Barbate de Televisión... ...para ofrecerles este encuentro correspondiente a esta primera jornada de liga... ...se alza el telón en esta categoría donde el Barbate consiguió el ascenso deseado... ...y se enfrenta hoy al Puerto Real en su primer compromiso liguero... ...un predominante fuerte viento de aquí en la Bahía gaditana ...en el campo del Puerto Real, campo del, Car del Carmen, estas nuevas instalaciones... Esto me viene a la memoria que aquellos encuentros de la tercera división en el Sancho de Ávila Fue una época dorada del fútbol en la categoría nacional. Aquellos equipos que militaban en la tercera, como Puerto Real, el portuense, el Algeciras, el Chiclana, el Gerente, usted una competitividad deportiva en la tercera división y hoy ya han incluido mucho las distintas categorías que han sacado la federación y en esa donde está encuadrada el barbate el club de club que inicia hoy unas nuevas andaduras en esa categoría. ...terreno en perfectas condiciones como dije en principio... ...con un predominante fuerte viento de levante aquí en la Bahía Gaditana... ...buena expectación, una entrada diremos aceptable en este primer compromiso ligero. ...nos vamos a ir con las alineaciones de uno y otro equipo... ...por el conjunto barteño a la puerta bajo los palos López... ...con Juan Franquiqui, Juanma en defensa... ...en el centro del campo Julio Mancera con esa... ...y arriba con Manu Cazorla y Cota... Eh, por parte del conjunto portorraleño la Puerta Alcedo con Raúl Rubio, Alberto Jiménez, Juan Antonio Vega y Iván Andrade en defensa Jesús Torres con Diego Martín y Alejandro Punta de Ataque y Carlos Taz Adrián y Pascual el encuentro será dirigido por el colegiado gaditano un trío arbitra muy joven por cierto de la nueva escuela de fútbol de la Bahía de Cádiz de San Fernando y en esta ocasión desde Cádiz le toca el turno el árbitro León Montarat y los jueces de línea Juan Carlos y Jesús Muñoz. El trío arbitral muy joven para dirigir la contienda del Barbate y el Puerto Real. A la espera de que salgan ambos contendientes al terreno de juego, vamos a poner el crono en marcha y de un momento a otro va a comenzar el encuentro nos hemos desplazado desde Barbate hasta Puerto Real para ofrecerle a ustedes todas las imágenes de este encuentro a través de onda televisión Barbate que nos sigue en las redes sociales y tenemos que, estar, tenemos que estar con el equipo tenemos que estar con el deporte tenemos que estar con el fútbol y lo haremos cada domingo cada jornada para llevarle a ustedes todas las incidencias de este Barbate en la nueva categoría que ha conseguido la temporada pasada una categoría perdida desde hace mucho tiempo ya que el Barbate militó en varias categorías en la era la preferente, aquella preferente que era una, una tercera división de hoy con un equipo de lujo como otros equipos. Pero en fin, todo se quedó atrás, todo eso en el olvido. Fue la época dorada del fútbol de aquella tercera división. Pero hoy lo importante, lo que interesa es en la actualidad en la categoría que milita el Barbate grupo... Le deseamos desde estos micrófonos una buena temporada que consiga ascender más de categoría y si no, que termine la, la liga en una zona bastante holgada y no pasa puro para mantener esta categoría. Hay que tener en cuenta que los equipos que militan en esta categoría no tienen nada que ver con la categoría de la pasada temporada. Equipos como el Trebujuena, como el Algeciras, como el Roteña, como el Balón de Cádiz... ...como el Puerto Real que vamos enfrentando hoy... ...o sea una categoría mucho superior con equipos que se han reportado... ...porque quieren conseguir un objetivo de una mayor categoría... ...a la espera que salgan ambos contendientes de un momento a otro. Esperemos que el predominante esfuerzo de, de Levante... ...no sea óbice para la práctica de fútbol... ...ya que aquí en la Bahía de Cádiz... ...es igual que en la zona nuestra de la comarca de La Ganda... ...el Levante pega fuerte y esperemos... ...que no sea un obstáculo para poder controlar el esférico que siempre... ...en los varonazos... ...el efecto que hace el esférico con el fuerte viento del la mente, ...parece que no, pero eso influye mucho... ...esperemos que ambos equipos ofrezcan un gran encuentro... ...raseando la bola, triangulándolo... ...porque hemos visto en Barbate diremos, la pasada temporada... ...con un fútbol, diremos, de floritura, un fútbol triangular... ...un poco anormal en esta categoría... ...era lo que yo comentaba con mi amigo Juan Pedro Tocino... Eh, ...que veía de un barbate la temporada pasada... ...con un fútbol, diremos, muy, muy, muy, muy, muy triangular... ...una cosa muy difícil en estas categorías inferiores... ...saliendo atrás, primer toque, tocando, jugando muy bien... ...y esperemos que se repita, esas jugadas de, como digo yo... ...jugadas de floritura, se puede repetir en esta categoría... ...ya la espera que salgan ambos equipos al terreno de juego... ...cuando son exactamente las 12 en punto del mediodía... ...partido matutino... ...en estas categorías debido a que la televisión a todas horas tiene fútbol... ¿no? ...por la mañana, por la tarde y hasta por la madrugada... ...y eso es el motivo de que los equipos, las categorías inferiores... ...adelanten sus partidos matinales para enfrentarse a esta liga... ...a esta liga que continúa y que se alza el telón en esta nueva categoría... La tercera división comenzó la pasada jornada donde el conjunto jandeño, el Conec Club de Fútbol, fue derrotado en Jerena por cuatro tantos a cero. Hoy recibe a otro a otro fuerte de la categoría, como es el Coria, ¿eh? otro plato fuerte. Hoy un compromiso bastante difícil para el conjunto amarillo del CONICU de Fútbol. ...ahí están ya ambos contendientes... ...a la derecha el barbate de Coul de Pubo ...con su habitual dumentaria roja... ...a la izquierda el Puerto Real... ...con camisolas de raya blanca... ...pantalón blanco... ...y ahí están ambos contendientes para... ...saludar a su... ...a su público... ...incondicional a la parroquia... ...de Puerto Real. Natural, ¿eh? ...que no la exica, por grande o sea, eh... Que sea natural, porque si no... Toma, no me ...vámonos... ...ahí está el balón situado en el centro geométrico del terreno de juego... ...a la derecha el Barbate Club de Fútbol... ...a la izquierda el conjunto puertorrialeño... ...y de un momento a otro va a comenzar a rodar la bola... ...recordarles que estamos a través de un barabate de televisión... ...ofreciéndole que aquella sigue en las redes sociales... Este encuentro correspondiente a la primera jornada de liga que enfrentan a los equipos del Barbate Club de Fútbol y el Puerto Real. Canisola con raya blanca y potestad verde, el equipo Puerto Realño. A estar colegiados los azuleares supervisando ambos, ambas porterías. ...y en esta ocasión les favorece el viento... ...diremos al conjunto barbateño... ...controlando en defensa el portero... ...raceando la bola en corto... ...ahí está Alberto Jiménez, el balón arriba... ...el balón que llega ahí a los dominios... defensa del barate... ...el barbateño jugador, Mauro, esto a Mauro... ...manda al centro del campo... ...ahí está Mauro, lo hace de nuevo... con para la banda derecha, lo hace para Cota... ...el capitán del equipo, barbateño... ...racea la bola en corto, lo hace... ...para su compañero Manu... ...ahí está Manu, el balón allí... ...la, la banda, hay un... La lucha ahí personal eh, retrasa el jugador portoraleño hacia la defensa del conjunto del Portorreal y ahí robó Mauro y atención el señor colegiado, ha llegado falta primera cartolina amarilla del partido que ha mostrado el colegiado. Arrojar el número 6, a Iván Andrade primera del partido una cosa es estrobar, otra cosa juego peligroso y el colegiado no ha dudado en mostrar la tarjeta amarilla al jugador portorraleño. primeros compases del partido, empate a cero en el marcador como dije en principio eh, el ligero viento de levante favorece en esta primera parte al barbate y en este caso perjudica al conjunto portorraleño. la falta sola que sola y fría Atención ahí el Banco diga ahí el Barbateño Julio que se adelantaba ante un posible remate, las torres arriba en ese lanzamiento de espalda, de falta a la derecha, son los ataques del conjunto Barbateño que de momento está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien metido en el partido. Primero instante del encuentro, empata a 0 en el marco de los partido correspondiente a la primera jornada liguera entre el Puerto Real y el Barbate el Club de Fútbol controlando en defensa el equipo ...del Puerto Real... Este retraso nuevo para el lateral de izquierdo... ...concretamente Raúl, Raúl intenta enviar... ...balón que se va por la banda... ...y el saque que favorece las aspiraciones... ...ha salido fuera de las instalaciones deportivas... ...ha requerido otro balón... ...ya lo he en principio que... ...van a ser muchos los, los balones que van a ir fuera de las instalaciones... ...por el fuerte viento de Levante... ...el saque de banda que favorece... ...al conjunto del Puerto Real y muy cerca del Mantenín de Corne... ...buscando la posición libre de marca de alguno de sus compañeros... ...ahí el delantero centro, Miguel de Alba Gallego... ...ahí cabecea Julio como siempre... ...todo un valladar en la defensa rojilla... ...sacando la pelota de esa zona... ...y de nuevo el saque de banda para el equipo puertorrealeño... ...primero distante, empate a cero en el marcador sacando rápidamente de banda, la, para la defensa, ahí está el guardameta, Acedo, se quita la pelota como puede de la zona de peligro, no lo saque de banda en esta ocasión de nuevo a la altura de la línea de medio campo para el equipo Puerto Raleño. Raúl Pérez, que puso para el en juego, el banco que diga jugador número 15, concretamente es Tati, ahí está Tati, Tati manda para el meta, atención ahí a la contra, el conjunto portugaleño intentando quitarse el dominio infructuoso que está siendo sometido por parte del barbate, el barbate está muy bien situado, ahí en presión en el centro del campo, intentando de va a largo, ahí está, con la banda izquierda, no llegó el jugador con esa muy bien el lateral de izquierdo del barbate, muy bien, muy bien, muy bien. Enrique, Enrique está el de atrás izquierdo del barbate, defendiendo muy bien la zona suya, corre por la banda, apoyando siempre a los jugadores de arriba, ahí está el jugador barateño Mauro, Mauro retrasa para el meta, López que se hace con el esférico, intenta, Que se va por la banda lateral para el conjunto de puerto la Cuando llevamos exactamente nueve minutos aproximadamente del encuentro, en a cero en el marcador. De momento nada que resaltar, los dos equipos se están respetando mucho. El barbate ahí muy, muy replegado. Y, y, y conforme van transcurriendo los minutos, pues entonces tanto el preparador técnico del barbate como el equipo, poco pues conociendo, debemos. Cuál es el perfil de juego que tiene el portero real y de momento pues mira en la misma línea que el barbate... no hay una superioridad ojo no ojo, ojo ha tenido ahí un fallo garrafal en defensa esto no puede costar de gusto atención peligro ojo a los fallos en defensa a ese entretuvo demasiado lo que dio si que el delantero centro puertorrialeño le arrebatara el balón y, y encaró el marco y ojo a los errores en defensa que nos puede costar un disgusto atención el ha indicado saque de esquina para el portal sacando rápidamente por la banda izquierda va a centrar arriba peligro peligro oh. Una de jugadores, el Barbate que intenta salir de ese saque de esquina, que todo el equipo ha salido al remate. Barbata saliendo muy bien de atrás. Ahí está Cota que intenta de escaparse por la banda derecha, no pudo, demasiado balón. Y el cuero que llega a los dominios del cancerbero portorrealeño, Alcedo. Alcedo no se da ninguna prisa, no se saca rastreando la bola. Lo hace para su compañero el lateral derecho, concretamente Alberto Jiménez. Ahí está Alberto Jiménez, ...retrasa de nuevo para el meta del Puerto Real. Este de fuerte patadón intenta sacar la pelota el saque de Puerta, ahí ralentizando el saque, buscando el desmarque de algunos de sus compañeros. Ya lo hace, balón, círculo central. El balón que llega al de eso, el delantero centro, concretamente ahí controlando Benítez, a esta Benítez, por la banda izquierda corriendo hacia arriba. Lo hace para su compañero, concretamente Torres. Ahí está Torres y el balón se pierde por la banda lateral y el saque para el conjunto del Puerto Real. Sacando rápidamente, este intenta llegar arriba, ahí obstaculiza Manu y nuevo saque de banda. En esta ocasión el saque de banda favorece las aspiraciones del equipo barbateño. Transcurren los minutos, empate a cero en el marcado partido matutino correspondiente a la primera jornada liguera. Hoy, en este 18 de septiembre, se ha alzado... ...el telón, en la categoría del barbate club de fútbol... ...controlando el portero, que parece que ha con las riendas del partido... ...ahí está de nuevo, el dorsal número 10... ...veo barbate muy replegado... ...tiene que adelantar su línea... ...atención, libre de marca... ...ojo, libre de marca Pérez... ...ojo, harán claro, marco, peligro... ...un peligro, está creando peligro el portero ahora... ...y saque de puerta para el conjunto barbateño... ...ojo que parece que el Portorreal ha salido del letargo... ...de los primeros instantes... ...y parece que va tomándole la brújula... ...del partido y el barate de, de, de medio campo hacia atrás... ...ahí... ...con un preso intentando aguantar el Portorreal... ...que ha despertado del letargo en, en unos minutos nada más. Ahí está Ricky por la banda izquierda, no pudo... Y saque de banda para el Barbate Club de Fútbol. Ahí está Ricky, que va a, hacer, va a efectuar saque de banda. En la media del terreno de juego lo hace de cara para su compañero. Con el número 7, con esa, ahí está, con esa, con esta intenta. Nadie arriba, nadie arriba. Con esa intentaba penetrar por la banda izquierda. Y el balón que llega mansamente a la tripleta defensiva del conjunto puerto puertorrialeño. Patadón, nuevo saque de banda... Para el Barbate Club de Fútbol, altura ...de banquillo barbateño. Cacándolo en cortito lo hace para Mauro, Mauro lo hace para Julio, Julio lo hace para Ricky, se embarca para la banda de izquierda con esa, no llega, pierde el balón. Atención, el Barbate tiene que rasear la bola, tiene que rasear la bola. Ahí está Juanma, Juanma lo hace para su compañero. Ahí está, mano de nuevo, mano de la pelota, el balón arrebató, roba la cartera, jugador portoraleño. Concretamente era, era Martínez que robaba la pelota. Atención, balota, balón largo arriba, nadie arriba, nadie arriba. El balón barbata, intenta controlar, pero está siendo ahora mismo dominado un dominio infructuoso, desde luego, ni mucho menos abrumador, no que digamos. Controlando, barbate, esta barbate no llega, no hay. Hay muchas indecisiones, muchas. Muy impreciso el barbate en las entregas de balón. Ahí está el lateral izquierdo del conjunto de portoraleño, de esto lo hacen corto para Tati, esta Tati se desmarca marca onda derecha, Pérez, ahí está Pérez, retrasa de nuevo para el meta Alcedo, esto lo hacen corto ahora para Jiménez, esta Jiménez lo hace para su compañero, concretamente para ...este intenta enviar... ...jugando rápidamente ahí... ...gracias Leandro Benítez... ...ahí está Benítez, Balón se arriba... ...a la contra del conjunto portorraleño... ...atención, balón largo... parado paradón... ...paradón, del meta Barbateño López... ...llevaba, llevaba peligro, llevaba veneno... ...ese tiro llevaba veneno... ...ha estado a punto el portorral de haber perforado la meta... ...del guardameta Barbateño... ...caso de un gran paradón... ...y el balón... ...ha despejado el meta... ...y saque... De esquina para el conjunto del Puerto Real. Adereza, zona de ataque del equipo ...portorrealeño... No, creíamos que era saca de esquina, no, saca de puerto. Así lo indica el colegiado gaditano León Montaraz. De fuerte patador López de arriba. No llega ahí. No llega el jugador barateño con esa. Vean el barato un poquito nervioso, ¿eh? no lo coge, no coge la brújula del partido. Lo ve muy lento, muchas indecisiones. El saque de banda para el Barbate. Buscando la posición libre de marca de alguno de sus compañeros. Ahora lo hace. Ahí no llega. Atención, el Barbate intenta penetrar. Ahí hace la carrera mano Este manda para Ricky, el lateral izquierdo. Se marca con esa, este recibe con esa. Atención con esa, con esa de nuevo. Ahí lo hace en el centro del campo. ...lo hace para su compañero Mauro, ahí está Mauro... ...y el colegiado ha indicado falta, sí... ...a estancia del colegiado la banda izquierda... vio la falta producida por el jugador del Puerto Real... ...sobre Conesa, ahí está Conesa... ...controlando Mauro en el centro del campo... ...lo hace para el lateral derecho, concretamente Ricky... está Ricky por la banda derecha... ...cabezazo de la defensa, balón que le llega a la corta... ...al jugador Andrade, ahí está Andrade... Lo hacen cortito para su compañero, Torre. Ahí está Torre. Lo hace para el número el lateral derecho del porterado. Y en última instancia, saque de banda para el conjunto portoraleño Será el propio Alberto Jiménez que va a hacer efectivo el saque de banda. Lo hacen corto ahí, buscando lo de marca de su compañero. Balón arriba. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí López ha evitado que el balón fuera Corny, Primero instante del partido, empata a cero en el marcador. Ahí con, ...ha habido un seco fortuito... ...entre el guardameta... ...del Puerto Real... ...con... El, ...creemos que es el, el Cota... ...un seco fortuito... ...ha sido Cota... ...Cota es el que está haciendo... ...no ha sido requerida la presencia de la ...no ha hecho falta, ni mucho menos... Se incorpora de nuevo, hace un choque fortuito en una salida del meta puertorraleño y este choque con el jugador barateño Ercota. El juego está parado en este momento. Saca de puerta. Ahí está el meta. Cercando un cortito, lo hace por tu compañero Jiménez. Dando Jiménez. ...balón arriba. Ahí despega perfectamente Ricky. Ricky se haga de peligro. Manco ya largo, balón largo. Intentando a larga distancia el jugador barbateño Manceta. ...Mancera intentando sorprender a larga distancia al meta Puerto Raleño, Lo hace en corto. Este recibe el lateral derecho. Este lo hace de nuevo para el meta del Puerto Real. Raziándolo, lo hace un cortito. Por la banda derecha. Controlando. Balón arriba. A la banda izquierda. Es Torre. Torre manda para guardameta. O Saca de manda para el Puerto real. Transcurre dos minutos cuando llevamos exactamente 20 minutos aproximadamente. Empata cero en el marcado. Partido correspondiente a la primera jornada de la liga aquí desde el campo del carmen la bahía gaditana en Puerto real entre el barbate y el puerto real con empate a cero en el marcador nuevas andaduras para el barbate en esta categoría que es mucho menos valga la redundancia esa es la categoría de la pasada temporada notorio también ya el puerto real tiene un equipo más compacto un equipo con, con más hechura sabiendo lo que hace es normal esta categoría tiene que ver equipos muy fuertes pero yo creo que el barbate, conforme vaya transcurriendo la jornada, le vaya tomando la medida a la categoría y pueda conseguir de jugar una temporada en una zona cómoda de la tabla clasificatoria y no pasar a puro. Ahí está de nuevo la defensa del Puerto Real. Avanzan un metro. Ahí se. Era un poco resbaladizo, no pudo entregarse de su compañero. El saque de manda para el barbate lo va a hacer Ricky. En la medieval del terreno del juego en corto de cara para, para el jugador barbadinho 11. Concretamente, Maru, Maru retrasa para el meta para Teño López. Ahí está Cota. Manu en corto. Tomando al centro de campo, ...el lo largo. No pudo ir. Era, era, la intención era buena para Ricky, que corrió por la banda. Se constituyó en extremo por la banda izquierda. Ahí está Ricky de nuevo. Ricky lo hace para Coneza. Está Coneza. Intenta, intenta hacer un recorte. Y ha forzado dos saques de banda. Def de defensa lateral derecha del conjunto del Puerto Real. Empata a cero en el marcador. Recordarles que estamos a través de Onda Barbate Televisión llevándoles las imágenes de este encuentro correspondiente a la jornada ligera entre el Crotorreal Club de Fútbol y Barbate Club de Fútbol. En esta mañana de hoy partido matutino con una ligera brisa de poniente, una calor impresionante lo propio de septiembre, de ese veranillo de los membrillos como se suele decir. Ahí está de nuevo, el jugador portoraleño con el dorsal número de controlando. Es Martínez. Martínez lo hace para tu compañero, concretamente Jiménez. Ahí está Jiménez. Pierde la pelota Jiménez. Se le toma mano. Ahí está controlando. Buen jugador. Eh, eh, jugador Mauro. Mauro intenta enviar para la Cota. Ahí está Cota. Intenta penetrar por el costado eh, derecho. Va a centrar, Lo hace. Y el balón que ya estaba totalmente desmarcado. ...ahí está de nuevo Ricky, Rica la Corta, pierde la pelota, muere el balón en la tripleta defensiva portorrealeño, ahí ha tenido una ocasión clarísima el Barbate en esa escapada, en esa carrera larga de Cota, por la banda derecha, buscando el desmarque de Conesa, pero se le adelantó al central del Puerto Real y el balón que llegó mansamente a los dominios del Meta Puertorrealeño. Empata cero en el marcador y la misma tónica de juego, y de momento el marcador inamovible, ni vencedores, ni vencidos. Ahí está Malo Malo va a ser para la derecha, el jugador delantero, para el delantero centro, barbateño. A nuestra mano la banda derecha, balón largo, no, con esa demasiado balón, con esa intentaba profundizar por el costado izquierdo, mucho balón que se pierde por la línea de fondo. Saca de puerta para el conjunto portoraleño, ahí está el meta, no se da ninguna pieza buscando la recomposición de algunos de sus compañeros. Ya digo que el viento de levante favorece en esta primera mitad al barbate cruz de fútbol. Si no saca partida de ello, que pues siempre favorece, ¿no? Los panos largos, el, el efecto que hace el esférico con el viento, pues siempre favorece al equipo en este caso el barbate, que el viento lo lleva a su favor. Controlando en defensa, ahí está el jugador portorleño con el, el de Pascual, las cuadras en corto para jiménez a esta jiménez muy adelantado el conjunto de portería el barbate solamente ahí arriba cazorla en mano ahí arriba esperando algún rechaje de la defensa del barbate atención por todo lo largo ojo oh, oh, peligro totalmente desmarcado oh, oh, oh, oh. ¡Qué fallo, qué ocasión ha tenido el Puerto Real! ¡Ojo a los fallos defensivos que nos puede costar un disfruto! El Puerto Real ha a punto de haber perforado la meta del guardameta López, de nuevo. Exacto. Es el Puerto Real que lleva ahora a la iniciativa del partido, llega con mucha facilidad arriba, con mucha facilidad. Y estamos dejando mucho espacio libre en defensa, ¿eh? Y esto nos puede gustar un dios. Esto a la Barbate le puede gustar un dios. Martínez, Martínez le traza para el guardameta del Puerto Real, controlando de nuevo el conjunto blanco-azulino, negro y blanco y verde, con esa, lo hace para Manu, esto a esta Manu, Manu intenta, estaba muy, muy, muy, ese mar, marcaje férreo que le están haciendo a Gasolos y por supuesto a Arcota. Tiene el preparado técnico del postrelatín y aprendida, diremos, los hombres arriba de, del Barbate. Primera media hora del encuentro, empata cero en el marcador. Ahí está de nuevo. Por la banda derecha. Espere. Pérez lo hace de nuevo para Martínez, ahí está Martínez. Este lo hace para Tati, ahí está Tati. Manda el balón hacia la izquierda. Del costado izquierdo, de nuevo por central de Puerto Real, cruza la divisoria, lo hace de nuevo el propio compañero Martínez, está Martínez, muy bien, rozando la bola eh, el Puerto Real, eh. es notorio en esta categoría, otro tipo de fútbol. Y ahí sacó la pelota de la zona de peligro y saque de banda muy cerca del banderín de córner a derecha, zona de ataque del conjunto del Puerto Real ocurre los minutos en pata cero en el marcador. Ha tenido una ocasión pintiparada el conjunto de Puerto Raya para haber perforado la meta de López. Y el colegiado indicado penalti... Ha sido el jugador, creo que ha sido el jugador barbadeño ponesa. Y penalti favorable al conjunto portorraleño. El colegiado ha señalado el máximo castigo. Será Martínez el encargado del lanzamiento de penalti. Una entrada ahí absurda la dentro del área. El colegiado que ha señalado el máximo castigo y esto ocurre en el minuto 30 de partido. El balón en el punto fatídico, ahí está el Jotamenta López bajo los palos. Atención, al lanzamiento, tira, no sé. Se ha movido el balón con el viento. Atención. ¿Ah? Qué lástima, qué lástima en el rechace. Qué lástima en el rechace de López... ...le llegó al jugador por la banda izquierda... ...y en el rechace le llegó al jugador portorreño ...de un fuerte tiro impresionante... ...por toda la cuadras... ...y nada pudo hacer el guardameta López... ...cuando López detuvo el lanzamiento del máximo castigo... ...y en el rechace... ...por ahí estaba el jugador del Portorreal por la banda izquierda consiguiendo el primer tanto del partido minuto 31 por 1, Barbate 0 <tose> unos un minutos de descanso de Sí, hay bueno, una Alta temperatura. Un momento de distracción, Como venía siendo habitual, ha ocurrido también en el mes de agosto y en septiembre en todos los, los encuentros que hemos visto a través de selección de la liga. Un respiro para los jugadores en, en pescarse. ...consiguió el Portorrea adelantarse en el marcador... ...de penalti... ...Andrade... ¿Sí? ...Andrade... ...Iván Andrade... con ...y ya se van incorporando de nuevo los equipos... ...después de esos segundos diremos... ...de refresco... Bien, lástima porque bien colocada bajo los palos López en ese tiro, en el lanzamiento, el máximo castigo de Diego Martínez y el rechace, allí estaba Iván Andrade, por la banda izquierda del mercado, un tiro impresionante por toda la cuadra y en ese rechace nada pudo hacer López. Se adelanta en el marcador conjunto de Puerto Real. Ahí está Julio, el todoterreno en la defensa barroteña. Julio, va el joven. Ahí está López, al centro del campo, Manu. A llegó llega Mauro. De nuevo el Puerto Real ataque. Controlando... El, por la banda izquierda, el total número 2, concretamente Jiménez. Ahí está Cota, intenta irse por la banda por el costado derecho. Buscar de marca marcar un compañero. Pierde la pelota Cota, ha perdido el balón. De nuevo a la contra, el conjunto portorareño Ahí está de nuevo rezando la bola en corto. Rechazó la defensa del barbate. Marrón que llega Manu, mano. lo hace por el compañero. Ha He mano de nuevo al centro del campo. Lo hace para con esa. Con esa intenta para Ricky. Ricky. Ahí Ricky se va demasiado adelantado. Que adelantó el jugador. Con el dorsal... uno se va a Sus Torres. Ahí está Sus Torres. Que de uno se va de dos... Hace una mago. Recorta. Bien jugador este. ...pierde la pelota. Ahí está con esa. Intenta escaparse con esa. Y falta. Y cartulina amarilla para el jugador puertorraliño concretamente Pérez, que ha visto la tarjeta segunda tarjeta del partido que ha mostrado el colegiado como digo siempre, una cosa se el y otra cosa es juego peligroso, pero para eso está el colegiado de turno, que ha señalado la falta a la altura de la línea que dividen ambos campos Ya, también. Lo hacen corto para Julio. Julio lo hace para Juan, por ese mejor dicho, para Juanma, esta Juanma. Uno para Manu. Manu lo hace cortito para maduro Ahí está Mauro. Parate intentando racear la bola. Mano largo, buscando ahí por la banda derecha a su compañero. Llega ahí a esta cota. cota. intenta hacer un recorte. Tiro del jugador baloteño Manu, pero el cuero se pierde por línea de Barbate está intentando cogerle la brújula al partido mucho menos esté jugando mal pero valió en despensa muy replegado. no se ha indecisiones arriba queremos su partido por delante todavía esperemos que el Barbate salga de ese un dominio infructuoso tampoco digamos un dominio abrumador Solamente resaltar ese penalti, con la mala suerte que el jugador Andrado en el rechace del meta barbateño López, llegaba, le pegaba un fuerte zapatazo y el balón entró por todas las escuadra. Ahí está de nuevo el conjunto blanco y verde, los colores de Herbeti, balón largo directamente de Martínez, arriba, ojo, ojo, ojo a los fallos en defensa hay que intentar hacer un ferro marcar a los jugadores peligrosos como Andrade, como el delantero Centro Martínez. Tiene, tiene Puerto Rican sus filas, jugadores, digamos, muy, muy resolutivos. ¿eh? Ahí está la barbante, controlando Manu. Manu manda para tu compañero. Ahí está de nuevo Mauro. Mauro lo hace para Ricky. Ricky desmarcado. Te complicaste. Este le de traje para Julio. Julio de nuevo para Ricky. ...pierde la pelota en el centro del campo... ...los dos jugadores, tanto Mancera... ...como con han perdido en el centro del campo... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ...qué golazo... ...qué golazo, qué golazo... ...qué golazo ha metido... ...el jugador Pascual... ...totalmente desmarcado... ...en un balón de volea... ...y vaya golazo, vaya golazo... ...que ha conseguido el jugador... ...Pascual... ...un gol de antología... ¿eh? nada podía ser guardameta y como vengo comentando los fallos en defensa los fallos en defensa nos está costando un disgusto minuto 39 de partido y consigue el Portorreal el segundo tanto del partido un gol de Pascual Totalmente desmarcado y a placer. Sí, Controlando Manu. Ahí, ahí, ahí está Jota. Falta. No podemos, no podemos perder, no podemos perder los nervios. ¿eh? Esa falta totalmente imprecisa, ¿no? De... de Cota se complica la vida y si actúas de manera pues llegan las tarjetas y si empezamos con tarjetas en la primera jornada pues eso es prejudicial al final ahí está con esa el jugador Mauro intentaba enviar al desmarque de Cota pero se va a tirar por defensa las imprecisiones la ...en las entregas de balones... ...pues nos está costando un disgusto... ...parta favorable... ...arco conjunto banquiverde... ...a la altura de la medulada del terreno de juego... ...recordarles que están ustedes... ...viendo el partido correspondiente... ...a la primera jornada de la liga... ...que se la estamos ofreciendo a través... ...de un barbante de televisión... ...que nos hemos desplazado... ...hasta la bahía gaditana... ...en este partido matutino... ...de esta jornada liguera... ...que se inicia hoy... ...temporada 22-23... ...atención lanzamiento de la falta... ...es Martínez, el que va a poner el balón juego... ...exactamente a la altura del círculo central del juego... ...balón arriba... ...ahí el balón se pierde por el ...a la derecha del marco barbateño... ...transcurre los minutos... ...y el barbate que pierde por dos tanto a cero... ...frente a un Puerto Real... ...bien plantado sobre el terreno del juego llegando arriba con mucha facilidad y ha aprovechado las ecuaciones. Y ese penalti que paró el guardameta López, pero ahí estaba Andrade desmarcado en el rechazo, le pegó con la pierna derecha de un fuerte zapatazo por toda la cuadra y conseguía el primer tanto del partido. Y el segundo en un fallo en defensa y ahí estaba totalmente, a placer, Andrade, marcó el segundo tanto que favorece al conjunto del Puerto Real ahí está de nuevo Mauro, este intenta controlar, y no es que el barrate lo esté haciendo mal, lo que pasa es que las imprecisiones, le cuesta mucho trabajo llegar arriba, ahí está de nuevo la defensa del equipo, blanco y verde, controlando al centro del campo, raseando la bola, a la izquierda, al lateral derecho, dorsal número 15, Tati, Tati, retrasa para el meta, atención, ojo, oh, ojo, oh, oh, y gol, gol en un fallo, ve como los fallos, los fallos, Suele ocurrir eso, un fallo del guardameta en la entrega del balón de su compañero y ahí estaba corta la perspectiva y ha conseguido el gol para el barbate. Los fallos cuestan un disgusto y eso le ha costado el meta del Puerto Real, quería rechazar el balón pero ahí estaba corta la perspectiva y ha conseguido acortar distancia. El barbate que a corta distancia con ese gol conseguido en un fallo garrafal del meta del Puerto Real. Y estaba Icasor aprovechando la ocasión para llevar el balón hasta el fondo de las mallas. Controlando. Tenemos que el barbate con este gol salga un poco del letargo. Ahí está de nuevo el Puerto Real, que lleva la iniciativa del juego. Balón al centro del campo. buscar el marque. Ahí está Julio. Julio, como siempre. Todo un ayudar... Vaya pedazo de defensa que tenemos. Es joven. Ahí está Tati. Tati lo hace para su compañero, que era mucho partido por delante. Entramos en los últimos instantes del primer periodo con ese resultado conocido de dos tantos a uno favorable al Puerto Real. Entramos en los últimos compases de los primeros 45 minutos a punto de llegar al Ecuador del partido con ese resultado de dos tantos a uno. ...el puertorano mucho menos se ha milanado ...después han conseguido acortar distancia el ...ojo, ojo... ...ahí está, ahí el número 3... ...el total número 3 concretamente... ...ese Jiménez, otro jugador muy... ...muy habilidoso... ...lo apoya la jugada Martínez... ...pierde la pelota... el coleado y no ha querido saber nada... ...atención cara al marco... ...peligro, peligro... ¡Oe! ...el balón... ...cerca de la cepa del paro derecho de López... ...ahí el colegiado no ha querido saber absolutamente nada... ...habo un, un agarrón del contrario... ...pero el colegiado no ha querido saber nada... ...tampoco nos falta que digamos... ...ahora, saca de puerta López... Otra por el saque largo... centro del campo... Falta favorable al Barbate en esta dura entrada a Moncera, el colegiano muy cerca de la jugada ha decretado la falta para el conjunto rojillo barbateño. Exactamente en la medular del terreno del juego, como ustedes estáis viendo, así si es posible que en esta falta, a punto de concluir los primeros 45 minutos. Es con ese hombre que va a efectuar el lanzamiento de esta falta. Mucho balón. El balón se pierde por línea de fondo. El colegiado con mira al crono. Prácticamente los primeros 45 minutos están concluidos. Nadie arriba, el balón que llega a los dominios de la despensa del Puerto Real. Pero ahí robar, roba, atención, pero iba a robar el balón muy bien para donde de aquí el saque de esquina favorable al barbate. ...será... La... ...ya prácticamente concluido los primeros 45 minutos. No hay tiempo para más. A veces saca puto de este saca de esquina. ...ojo con el lanzamiento porque respecto al perigo con un levante ...ahí chupa a punto de seleccionar el delantero centro barateño... No, ...no llegaba... ...y el balón se pierde por línea al fondo... ...aquí puede haber conseguido el empate... ...ya prácticamente hemos llegado al Ecuador del partido... ...con el resultado conocido de Puerto Rado Barbate 1". que de banda para el equipo barbateño a la altura de, de Medio Campo. Y va a ver la tarjeta. Una dura entrada. Yo tiene una entrada sin mala intención. Se pasa en el público. Guampa, el crédito la tarjeta, exactamente a la línea de medio campo. Es curioso, las faltas al barbato. Hacía un show gente pero no incurrió en falta ni mucho menos. La tarjeta ha sido al contrario. Queríamos que era para jugador bateño Guampa. Que nos coge en una penal, posición de comentarista y... Aprenda, a larga mira, distancia no y en alguna ocasión podemos precisar cómo y de qué forma se ha desarrollado este choque que han tenido ambos jugadores. Y es lógico que ocurra eso, ¿no? En nuestra visión a larga distancia se puede captar con exactitud. Estamos al pie del terreno de juego y mucho menos estamos, diremos, en unas dimensiones de, de altura, en una cabina radiofónica, para poder tener una mayor visión, diremos, del rectángulo de juego, y ver todas las jugadas como se desarrolla, estamos al pie de tren de juego, y pedimos disculpas con algunos errores, dadas las circunstancias y en las condiciones que nos encontramos para poder llevar a ustedes todas las imágenes y narración del partido. Atención, se escapa por la onda izquierda. Ahí ha apurado demasiado, ha apurado demasiado el balón, las entregas indecisas. Y eso, eso, hay que aprovechar, diremos, eh, algunas jugadas diremos que tenemos aisladas, que nos escapamos. Tres minutos quedan. ...ahí está de nuevo el Puerto Real... ...al ataque, atención, peligro... ...falta... ...falta favorable al conjunto del Puerto Real... ...ahí a la izquierda zona de ataque... ...por el costado izquierdo... ...del conjunto verde y blanco... Todos los porteros arriba. Ya han concluido los 45 minutos de la primera parte. Para un Vega Pizarro y Pérez. Al lanzamiento de esta falta. que De puerta para el conjunto, barroteño, una parte de lanzado sin consecuencia alguna. Hasta Manu, controlando Manu. Anda para la Cota, esta Cota. cota para aquí, para nadie. ¡Qué juego limpio! No está teniendo su día cota, ¿eh? Juego limpio, juego limpio. Así jugáis ustedes en barbate? Así jugáis ustedes. Es un compañero, ¡Siete! Sigue la dice, hay que ser guerre y El juego está parado en este momento, al parter. Tiene no que parar el árbitro. Tiene no que parar el Tiene que echar balón fuera, tiene que parar el árbitro. No sí, no no no no pero, pero, pero es que es que ellos pero que decir? Pascual, que está aquí claro, el asistido. Yo no lo hubiese hecho fuera tampoco. El del Puerto Real es el que está equivocado, porque te tenía que haber quedado fuera cuando va el árbitro. Que no del Pero mal. lo que no puede decir, no le hace fuera, no la hace fuera. Ah, yo, yo lo hubiese dicho también, es sí, de Puerto Real, ¿eh? No, ponle pues, tú. Pero de, de tiempo, está equivocado el juez nuestro, está equivocado el nuestro. Pero que no, el, no, del, el de él. Ya prácticamente han ha concluido todo los primeros 45 minutos, el juego está parado, la asistencia. Yo quiero ganar, me digo jugador de, de Puerto Real. No, eh. yo estoy ahí. Y más cuándo va eh, eso, eh, lo que ha hecho. Pero que regresa mal afuera. Llevarlo afuera, no tiene que parar el árbitro, el partido. Eh, sí, eh, sí, eh, sí. Que sí que sí. que Es colegiado, colegiador tiene que parar el partido para la asistencia. Saque de banda para el barbate, a la altura del banquillo. Mauro lo hace para Julio, Julio lo hace para Ricky y hasta Ricky se marca con esa para banda izquierda. ¿Qué ocasión pintiparada ha tenido el barbate para haber conseguido el empate del partido? Ten en cuenta que el marcador no está definido. ¿eh? Atención, al saque de esquina, balón, mucho balón, mucho balón. Ya que el efecto de, el esférico con el levante, lo ha ido directamente fuera Y final del primer periodo, digamos al Ecuador del partido, con ese resultado conocido por todos ustedes: Puerto Riado, Barbate 1. Uno. En unos instantes volveremos de nuevo. ...comenzó el segundo tiempo... ...a la izquierda de vuestras imágenes... ...el barbate a la derecha... ...el conjunto verde y blanco... ...comenzó el segundo periodo... ...recordarle que el barbate pierde por dos tantos a uno... ...y acaba de iniciarse el segundo periodo... ...desde aquí queremos agradecer la buena atención prestada... ...por parte no solamente del presidente del Puerto Real... ...sino también de uno de los funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Real, en las instalaciones deportivas del Estadio del Carmen, que nos han atendido gentilmente, ofreciéndonos todos los servicios habidos y por haber, de acomodamiento, para poder ofrecer las imágenes a través de Onda barbate, en el, aquí en el campo del Carmen. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos centramos de nuevo en el partido. Ahí está el meta portoraleño que sin ningún tipo de problema ataja el esférico. ...sacan corto... reaccionando la bola... ...para la defensa... romper el rubio... ...ahí está Martínez... ...Martínez cambia el juego hacia la derecha... ...pierde el balón, ojo... ...ahí intenta que el balón de izquierda... ...el jugador barbateño, concretamente Cazorla... ...ahí está Cazorla, el al marco... ...y perdió... ...Cazorla... ...el delantero centro barbateño... ...perdió el cuero... El balón que yo piensa, el balón te parece que ha salido con la ideas más clara en esta segunda mitad. Ahí está, por la banda derecha. El Juanfra. Hace un recorte. Ahí está. Escota, pierde es la pelota. El jugador bateño. Mano Manu lo está teniendo de su día. Manos tocando un corto recibe, mano de nuevo. Esta J de nuevo. Zapatazo. El cuero se va por la banda lateral, zona derecha del barbate. Va Juan para que va a poner el juego. El balón. Cambia el juego, hacia la derecha, ahí está Corta para el balón Corta Atención a la contra del conjunto verde y blanco el Juan Antonio Vega, intenta hacer un recorte. ...este retrasa para su compañero Benítez... ...ahí está Benítez, retrasa... ...para Carlos Tati... ...sale el meta, de fuerte patadón... ...aleja la pelota de la zona de peligro... ...balón al centro del campo, Andrade... ...cambia el juego en diagonal hacia la izquierda... ...se ve con Antonio Vega... ...Vega lo hace para Alejandro Benítez... Este intenta entrenarse. En última instancia el balón se pierde por la banda lateral y el saque... que favorece al Barbate Club de Fútbol. Segunda mitad del partido. Con ese resultado conocido por todos ustedes. Puerto Riado Barbate 1. 5 minutos de, de segundo tiempo, es decir, 50 minutos de juego. El juego está parado, requería la presencia del masajista del conjunto local para la asistencia a Andrade. Con el número 6, el autor del segundo tanto del conjunto verde y blanco. No reviste consecuencias, alguna ya se incorpora, o saca un corto, lo hace para sus torres. Ahí está su torre. Lo hace para... Recibe de nuevo su torre. Otro jugador muy resolutivo en defensa de Puerto Real. Llega la pelota a la defensa del barbate. Le gasta todo. ¿no? Y saca, levanta para el barbate. ¿Sí? En estos primeros instantes del segundo tiempo. En mi opinión veo al Barbate está más metido en el partido. Lo que ocurre con los dos jugadores clave del Barbate, que es Jotita, y Manu, lo están teniendo hoy buen día. ¿eh? Ha estado a punto de meterse propia meta el jugador. El Puerto Real, cuando quería ceder el balón, al guardameta, un error garrafal del jugador. <risa> ya está a punto de costar el indigusto. Atención. En mano, a esta mano. Ricky. De nuevo, eh, Puerto Real que sigue sí, con su tónica de juego, llegando muy bien arriba. Andrade, uno de los jugadores más con más movilidad en, el, en el equipo verderón. ¿eh? Falta a la, a la derecha, a la zona de ataque del conjunto verde y blanco. Así lo ha indicado el colegiado guaditano joven. En esta ocasión, en este segundo periodo, el fuerte viento de Levantes favorece al Puerto Real. Tenéis en cuenta que el levante aquí pega bastante. Vaya, vaya fallo. Vaya fallo que ha tenido hoy López. ¿eh? Una pelota que era mansamente al área, la, la, la falta directamente desde la medulada del terreno de juego. ¿eh? Balón suave, suave. Ha es un espectro con el viento. Y ni la ha visto siquiera el metal López. Tercer tanto para el equipo de Puerto Real. ...cuando Barbate estaba haciendo lo mejor... intentando corta distancia... ...ha llegado el tercer gol... ...ya las cosas se ponen más difíciles... ...y ni mucho menos vio... ...un dominio, diremos... ...territorial... ...por parte de Puerto Real... ...las ocasiones... ...las ha aprovechado... ...sin embargo Barbate, en ...las pocas ocasiones que ha tenido... ...ha perdonado también... ...no ha sabido materializarla... ...y eso es lo que ha propiciado... ...que el Puerto Real... Vaya con esa ventaja de tres tantos. Hombres. Una cosa es esto, va... y otra cosa es juego peligroso. Ojo a las tarjetas. Ahí la ha recibido el jugador barbateño. Por esa dura entrada. Ciro Gonzalo, que ha salido en esta segunda mitad, se ha producido un camino de volante... y ha sido Gonzalo, el que ha incurrido en esta falta dura y ahí entrada. Todo el volante replegado. ...arriba, intensa profundizar cabecea el todo terreno en la defensa barateña como Julio... ...de nuevo el Puerto Real con la banda derecha, se va de uno, se va de dos, son recortes... gran barco... Ojo, que el portero intenta aumentar la, la ventaja. ¿eh? Ahí está Manu. Manu lo hace para Cota. Cota para Gonzalo. Gonzalo cambia el sentido de juego. Ahí está Julio. para Mancera no llega ahí coca ahora sí y en última instancia Julio sede el espérico al guardameta López sacando en corto no hace para Mancera este para Juanfra. Juanfra para Manu, esta Manu. En el centro del campo. Pierde la pelota. Atención a los errores. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo desde Puerto Real! ¡Vaya golazo desde el centro del campo! ¡Vaya golazo! En volea por arriba. No sé qué estará reclamando el guardameta López al colegiado. Manu va a ver la tarjeta. Ojo a las reclamaciones. No perder la compostura con el colegiado. Que llegan las tarjetas. Lluvia de tarjetas. Lluvia de tarjeta, lluvia de tarjeta también a, a Cota. Ha mostrado el colegiado varias tarjetas, eso no conduce a nada. Yo creo que con este resultado el balote de se irá de vacío, ha tenido una primera jornada inaugural de maleficio, pero en fin... Se va Cotita por la banda derecha. Vaya golazo que ha conseguido Cotita. Así es como hay que hacer. Se fue, pues, se escapó por la banda. Tres al cuadrado virtual. Bien haciendo. ...que bien se ha escapado Cota por la banda derecha. Encaró el marco. Le pegó pierna derecha. Y ha conseguido el segundo tanto para Barbate. Por lo tanto, Puerto Real 4, Barbate 2. Queda mucho partido por delante. Esperemos que el conjunto Rodillo no sea Milanes, que siga en esa línea que, que era mucho partido Bueno, llevamos 15 minutos de la segunda mitad aproximadamente con este resultado de cuatro tantos a dos favorables al equipo verde y blanco Con el 3 a 1. Ha cortado distancia ahora con este segundo gol, 3-2 ya. Pero tiene que intentar buscar el empate. Andado de la de esa. El juego está parado en este momento. Es con esa que está atendido. Se incorpora, no reviste consecuencia alguna. El saque de banda para el barbate. Y en última instancia el banco llega a los dominios del meta del Puerto Real. Y el cuarto gol del puertorreano es mucho menos si un fallo del barbato. Un balón largo, muy alto, muy alto, y el efecto del esférico, ahí no pudo hacer nada Lo López. No es que haya sido un fallo garrafar del meta. El efecto del esférico con el levante ha sido causante de que el gol penetrara en las redes del marco de Bateña. No ha sido ni fallo en defensa, sino un balón del centro del campo en volea. El, el esférico hace un efecto que ha ido directamente al marco. Yo creo que el barbate, cuando va cogiendo la medida a esta categoría, va a ser ese fútbol que todos deseamos. ¿eh? Queremos un partido por delante, puede ocurrir de todo. A raíz de lo, de lo que estamos viendo en nuestra segunda mitad, yo no veo un marcador definido. ¿eh? Puede ocurrir de todo. Partido entretenido por ambas partes pero te ha salido esta segunda mitad con la idea más clara sí, sí, sí lo vengo diciendo ojo a las tarjetas que nos puede costar un disgusto. ya lo tenemos aquí ya lo tenemos Cota no tenía necesidad de esa bruja entrada ¿eh? y el criado muy cerca de la jugada la tarjeta roja y la expulsión la expulsión de Costa un jugador que, que es muy efectivo es muy efectivo es muy efectivo en el barato y que se ha buscado en esa tarjeta y ojo que el joven colegiado no se anda con ¿tiene? Está aplicando el reglamento, ¿eh? Ha sido una entrada. Brúfana, tenía la primera tarjeta. ¡El rubito! ¡Qué guapo, el rubito! Y a ver el barbate que hace la inferioridad numérica. Un barbate de 10 más, 10 más porque va a jugar con 10. Ya que Recota es un hombre que ha conseguido el segundo tanto, va muy bien por la bandareza, el recorte que tiene, Terrible que hace. Hace notorio la ausencia de el Cota en la saga barbateña... Controlando el portero, ojo, fuera de juego. Posición antirreglamentaria del jugador verde y blanco. Sacando rápidamente. Palón arriba. El cuero se pierde por la onda lateral. Rompérez. Pasando en el metro. 12 para su compañero. Martínez. Ahí está Julio. A la contra del barbate, que en el centro del campo ahí está. Falta favorable al conjunto Rubillo. No le reclame al colegiado, él sabe cuando tiene que sacar la tarjeta. Las protestas traen malas consecuencias. Esta buena que no llega. Se va de uno, se va de dos. Manu, esta Manu... Se este, intenta este, este hacer un recorte. Esta mano por la onda izquierda. Con esa. No pudo controlar con esa. le ha puesto un melón, Garzagá. Llega Pascual. El Juan intentaba cambiar el sentido de juego y el saque de banda para el Barbate. El Juan manda para Anfra, pierde la pelota, juega la previa de balones. Martínez, Martínez de Taza para, para Antonio Vega, esta Vega, el rechace de guardaneta, vamos que sale fuera de las instalaciones deportivas. Van Fraga, si efectivo, los lanzamientos de banda. Ya que de banda para el barbate en un regate en Tomayaca, en un regate. ...y en última instancia el balón se va por la banda... ...el saque, dejándolo rápidamente Juanfra... ...ahí está Juanfra... ...el balón que llega Julio... ...ahí está Julio... ...esto hace para Juanfra... ...de nuevo Julio... ...Julio... ...cambia juego hacia la izquierda... ...Manu... ...pierde... atención a la contra... del equipo portoraleño Ojo, peligro, peligro, peligro, peligro, peligro, peligro. Apuró demasiado, apurado demasiado. El balón ha perdido una ocasión clarísima. Ha conseguido el quinto tanto del partido. Ahí se entretuvo demasiado el jugador del Puerto Real. ¡Oh! Otro gol tonto. Cinco. Porterrea 5, Barbate 2. Cuando transcurre el minuto 20 del segundo periodo, queda mucho partido por delante y el resultado obultado por parte. ...en el equipo del Puerto Real... ...las cosas se ponen muy difíciles... ...de momento una jornada inaugural... ...de una goleada... ...así es público... ...un balón suave, suave... Que ni mucho menos si un fallo de, del guardameta... O ...son sea, de estos muertos... ...que, que no se le ve mala intención... ...y que en verdad no la tenía... ...muy suave... ...el guardameta estaba... ...bajo los palos hacia la derecha... ...el balón entró por el lado izquierdo... ...muy suave... balón largos... ...y lo vuelvo así, el viento... ...causante... Porque el puertorio ha sacado partida en este segundo tiempo del Levante, a su favor. Todo lo contrario del verbate, que nosotros ha sacado tenemos partida en el primer tiempo como el Levante, que lo ha tenido en su haber, ¿no? con ella controlando el centro del campo buscar de marca un compañero La hace para álvaro Ahí está julio de nuevo llegar al carrusel de cambio en el portal por, otra, por esa renta de cinco tantos ahí está el balón de nuevo intentando sorprender a larga distancia y el balón se pierde por línea de fondo a la derecha del marco del Portorrea. Es el defensa de Vega, sacando rápidamente. Balón que le llega Diego Martínez. Andrés juega muy bien y ahí se anticipa. Juanfra. Álvaro. Hacia la izquierda. Está, para con esa, una cabrilla, cara al marco, vaya ocasión que ha perdido el barbate, era, era partido por ¿Puede, se puede conseguir algo, aunque se pueda, pero perdido el partido, ¿no? A pesar de esa ventaja. está de nuevo el Puerto Real por mediación del jugador Martínez, Martín lo hace para Vega, el espectador esférico lo que hace, ahí está Vega de nuevo, lo hace para su compañero Torres, fuera de juego así lo indica el colegiado. Punto de cumplirse casi, casi, casi la primera media hora de juego. Hasta Juanfra, el lateral derecho. No se para Juanma. El barbate barbate ha salido a Esquivel. Un cambio que ha realizado el preparador técnico del barbate en segundo cambio. Falta favorable al barbate. Sobre Frank. Sacando un corto. nuevo saque de la falta el colegiado tomando nota de los cambios previos de los cambios realizados el puerto real Controlando en defensa a Puerto Real. Banda derecha. Balón arriba. A la contra de nuevo el conjunto verde y blanco. Se encara el marco. Se va de uno, se va de dos. Ojo, peligro. Se interna. Saca de puerta para el conjunto verde y blanco. Transcurre los minutos. Recordarle que los procedemos este partido correspondiente a la primera jornada de liga entre el Barbate y el Puerto Real, a través de una tradición de Barbate. El encuentro que hemos desplazado hasta la Bahía Gaditana, en Puerto Real, en el campo del Carmen. Una instalaciones muy coqueta. Un sepe en perfectas condiciones. ...líneas de vestuario... ...sus expresores de riego... ...un campo aceptable para esta categoría... ...atención... Ha estado a punto de haber conseguido el sexto. ¿eh? Hay que tener en cuenta que el Barbate no es una pretemporada, tenemos cuajada. Sabemos los motivos, no llega al caso ahora, pero sabemos de antemano que cuando se juegan varios partidos de pretemporada, pues entonces ya se va perfilando. ...se corrige... ...pero tiene que ser con, jugando partidos de probatura ¿no?... ...y eso este el barbate lo ha tenido muy poco... ...cuando las pretemporadas tienen que jugarse varios encuentros... ...para que el equipo se vaya cuajando un poco... ...cosa que el barbate no ha podido... ...pero no quiero ser pesimista... ...a pesar de esta contundente derrota... ...el barbate me sigue... ...particularmente, una cosa muy particular mía... ...me sigue agradando... ...porque hace un fútbol... ...no juega al patatón... ...ni balones área sino... ...siempre jugando por debajo... ...yo creo que conforme me vayan transcurriendo la jornada... ...el Barbate... ...nos va a dar... ...un buen sabor de boca... ...esta temporada, ¿eh? ...no quiero equivocarme... ...ya lo veremos... ...pero vamos que el debate no aspira más... ...mucho más, sino... ...mantener una... ...zona cómoda, holgada en la tabla clasificatoria ...convencer... ...a su parroquia... ofrecer buenos partidos... ...que de hecho... ...yo creo que se puede repetir... No en cuanto a la clasificación, pero por lo menos a un buen fútbol, una vez se ganará, otra se perderá, pero qué fútbol le vamos a ver al Barbate. Eso lo garantizo, ¿eh? Controlando el conjunto verderón verde y blanco como el Betis. Antonio Vega, corre corte, corre corte eso ahí los dos jugadores, Jesús Torres y, y Alejandro Benítez, cambia el sentido de juego, ahí está con esa, mucho balón, no pudo aguantar, balón largo... 30 minutos de la segunda mitad contenía el resultados conocidos por todos ustedes. Puerto Real 5 Barbate 2. ¿Qué 15 minutos falta. ...saco de esquina a la izquierda son los ataque del conjunto rojillo todo el barato al remate las torres arriba toma la calorilla... rechaza la defensa del conjunto del Puerto Real que se quita el peligro encima y ojo ojo ojo a la cuenta del Puerto Real dos contra uno ha intentado sorprender a guardameta López y el cuerpo se pierde por línea de fondo <risa> otro cambio en el barbate Julio, ojo oh, Julio Jugando en defensa el puerto real Olea Juanfra Gonzalo, pierde la pelota ahí, de nuevo Gonzalo. Muchas indecisiones, continúan las indecisiones en el conjunto Rojillo. A la contra de nuevo el portorreal, mucho Balón y saque de puerta para el barbate Club de popo Yo creo que prácticamente está todo concluido rey de la porción de Jota, que sea milanado. está intentando quitarse el dominio que está siendo sometido por parte del Puerto Real. de nuevo eh, Puerto Rea por la banda izquierda, el incorporado ¿Truera? Juanma. Frank, el balón que se va por la banda. Ya los jugadores están acusando, diremos, la, la temperatura, el agotamiento, fuerza el fuerzo físico. ...en estos últimos minutos de, del partido... ...Puerto Real más relajado... ...un barbate en un filador numérica... ...con la presión de Cota... ...está el por el barbate, intenta, nada... El, ...el balón muere en la defensa del Puerto Real... Delite. Pies de la pelota venite. Ventaja. Muy adelantado el jugador puertoraleño, fuertemente es Jiménez. Cambia el juego hacia la derecha por el costado derecho. Este marcan corto. Lo hace para Grana. Ahí pierde la pelota, recupera el barbate, atención. El barbate intenta un tímido contador el solo arriba, nadie. O sea que levanta para el Puerto Real. Sacando en corto. Lo hace para Vega. Lo hace a la bola en cortito. Ahí, centro del campo, para Jiménez. Jiménez cambia hacia la izquierda. Lo hace para Tati. El replegado. Una de arriba. ...de esquina para el conjunto Puerto Rabeño ⁇ Si no ha indicado el auxiliar de la banda derecha. Meta, Baroteño, López nadie arriba Me cuento ha entrado ya en una fase De aburrimiento, ¿no? Un poco y, y, Un poco frío Portugal pues, Se ha relajado un poco Nuestra renta que les favorece De cinco tantos a dos ...el balote a raíz de la expulsión de... ...de Jota, pues también se ha venido abajo... ...se ha milanado... El vamos, bueno, dentro de... ...del resultado tan apuntado, pues... El este partido está entretenido, se ha visto buena jugada por ambos contendientes. no ha sido un partido, como digo yo, de patio de colegio, se ha visto jugadas fluidas. ...intentaba de, de penetrar por la banda izquierda... ...y final del partido, final del partido... ...final del partido con este resultado... ...conocido por todos ustedes... Torrea 5, Barbate 2... ...mal comienzo ligero del Barbate... ...con esta contundente derrota... Pero no hay que ser pesimista. Yo espero que el barrote siga y que no me deja un buen sabor de boca. A mí no me agasó mal la imagen del barrote. Ciertas imprecisiones, ciertos fallos que se pueden corregir. Y una de las cosas que siempre ha tenido los jugadores baratos son las protestas del colegiado Yo tengo que decir, eso es crónico en nuestro equipo. Porque las protestas hoy a los colegiados no conduce a nada. Y, y según también cómo y de qué forma te dirige al colegiado para reclamar o llamarle al orden se puede perder la compostura. Ahí está el profesor celebrando su victoria, su primera victoria y su primer partido liguero. Pues bueno, nada, esto fue todo por nuestra parte. Desde Hondo Barbate de Televisión, un saludo y hasta la próxima. Muy buenas tardes.